Gustavo Quintero, Gustavo de Jesús Quintero Morales, más conocido como el Loco Quintero, Río Negro, 23 de diciembre de 1939, Medellín, 18 de diciembre del 2016, fue un cantautor colombiano. Quintero estudió en la Escuela Edgar Poe Restrepo de Medellín y desde muy pequeño tenía sus dotes musicales. Participaba de coros de iglesias y recibía clases en la Escuela de Bellas Artes de Medellín. El Loco, como era conocido, estudió economía en la Universidad de Antioquia, carrera que nunca pudo terminar. Durante alguna parte de su vida vivió en Cali, donde formó el grupo Los Gatos. A su regreso a Medellín, conformó el grupo Los Hispanos, con el que se consolidó en su música. Gustavo Loco Quintero empezó con los Tenagers después de una etapa exitosa. Después se fue la voz líder y el primer cantante profesional del conjunto de los hispanos. El primer disco que sacó con la agrupación se llamó La goma que hace globitos. Luego llamarían a Rob Roy Cardi a reemplazarlo, pues dejaba los hispanos para formar los graduados. Sus célebres canciones son Don Goyo, La cinta verde, La maestranza, Así empezaron papá y mamá, la guardia en Tosquí, la pelea del siglo, entre otras. Gustavo Loco Quintero había tenido varios problemas y a complicación de salud. Su fallecimiento se produjo el día domingo 18 de diciembre a la 1.40 de la madrugada en la clínica Las Américas de la ciudad de Medellín, víctima de un cáncer de estómago. Su muerte conmocionó al país y a la música tropical. Cinco días después del artista cumpliría 77 años de edad. Su legado musical quedará en la memoria de los colombianos. Sus restos mortales fueron cremados y fue despedido por artistas y colegas de su agrupación. Sus hijos Jonathan y Gustavo siguieron su legado musical de su padre. Sus éxitos siguen en el recuerdo de generaciones de todo el país.